Supervivencia, un estilo de vida. Vamos a hablar de este tema con Rafael Verdugo. Él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Supervivencia. Rafael, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué es tan importante para el empresario del turismo entender la supervivencia desde una visión. Pérez, gracias por la invitación. y Es fundamental que todos los empresarios tengan una visión amplia con relación al tema de supervivencia dado que en todas las actividades de turismo en naturaleza existe ese factor de riesgo y es el imprevisto, el no calculado, el no esperado, una tormenta eléctrica, una lluvia, un deslizamiento, cualquier situación que obligue al guía de turismo u operadores a entrar en un estatus de supervivencia. Por eso es fundamental la formación para todos ellos y así minimizar todo este tipo de riesgos y situaciones que se podrían presentar en cualquier actividad turística, de naturaleza o de aventura es súper importante que el empresario entienda la relevancia que tiene hoy en día la supervivencia dentro de la oferta turística háblanos más de este tema bueno en la medida que los empresarios en particular operadores y guías de turismo tienen una mayor formación en primeros auxilios rescate primer respondiente y supervivencia pues van a tener un know-how mucho más copioso más poderoso ante los demás operadores que no tengan las mismas formaciones. Entendamos que todos estos conocimientos hacen que el turista sienta mayor confianza, mayor tranquilidad cuando contrata los servicios de los empresarios. Y esa es la invitación que hace la Asociación Colombiana de Supervivencia siempre para estar en procesos de formación en todos los países que nos están acompañando en cada una de las transmisiones. Bueno, ¿Qué conocimiento debe tener un guía de turismo y un operador de turismo para estar muy bien en el tema de supervivencia? Bueno, acabo de hacer una pequeña mención y es que para toda la parte de supervivencia deben tener conocimientos de cómo se monta un refugio, cómo se hace fuego, cómo se, hace, cómo se prestan los primeros auxilios en caso de una inmovilización, una inyección. Pero más que todo la visión de gestión y previsión, ver antes de que se presenten todos este tipo de situaciones, de emergencias, de posibles accidentes, preverlos, prevenirlos y estar capacitados para atenderlos. Esto hace parte de los principios de un turismo de talla mundial o de talla internacional, que es a lo cual estamos apuntando con todo este tipo de conocimiento y aporte que le estamos brindando a todos los empresarios de negocios en tu mundo bueno qué recomendaciones le das tú a los empresarios para que su oferta sea muy copiosa como tú lo dices y muy importante y muy segura bueno desde esta misma visión de supervivencia y un estilo de vida ellos pueden verlo como una nueva oportunidad de negocio no solamente es el avistamiento de aves es la cabalgata el rapel o cañonismo o cualquier otra actividad la supervivencia como un concepto recreativo y no emergencia también se convierte en una nueva oportunidad en una, una nueva oferta para que todos estos empresarios puedan abarcar muchos más muchas más oportunidades de negocio con sus clientes o turistas o fidelizar y tener un nuevo servicio dentro de su abanico de oferta Muy bien, de esta bien. manera pues ellos van a tener mucha mayor capacidad y más oportunidad para captar nuevos clientes. Rafael, y cuéntanos, ¿cómo pueden acceder los empresarios y guías de turismo a este tipo de ofertas y cursos? Bueno, pues nos pueden contactar a la Asociación Colombiana de Supervivencia. Eh, nuestra sede es Colombia y tenemos capacidad de desplazamiento a cualquier país de Latinoamérica o Iberoamérica. Y de esta manera podemos acompañarlos, bien sea de manera virtual, presencial, a través de asesorías de cuáles son este tipo de conocimientos, bien sea por cursos o talleres y entrenamientos para que sus guías de turismo, sus operadores tengan mayor conocimiento, mejor formación y de esta manera puedan brindar un mejor servicio a todos sus clientes. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram, eh, Asociación Colombiana de Supervivencia o al número telefónico Colombia, más 57, 318-806-8255. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos aportas. Gracias a ustedes y que tengan una excelente jornada. Muy bien, amigos. Esto es Turismo en Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente.